Hola, soy Carlos en este video te voy a enseñar a respaldar los contactos de tu iPhone a Google Drive con dos métodos diferentes el primer método es mediante la aplicación de google drive que nosotros tenemos que tener previamente descargada la abrimos y una vez abierta la aplicación iniciamos sesión con nuestro gmail con nuestra cuenta de google aseguramos que la cuenta pues se encuentre activa y con la sesión iniciada y una vez acá le damos en la esquina superior izquierda para abrir el menú le damos a configuración y aquí en la configuración seleccionamos copia de seguridad en la copia de seguridad marcamos la casilla de contactos y aquí en contactos marcamos el indicador para poder activar lo que viene siendo la copia de seguridad de los contactos y de esta manera poder hacer el respaldo a la nube de Google Drive. El segundo método es mediante la computadora, el portátil, ya que vamos a utilizar una herramienta llamada TinoShare iCareFone. Esta es nuestra herramienta y estará en la descripción del video para que puedan descargarla, instalarla y obtener una licencia correspondiente. Una vez que nosotros hayamos obtenido una licencia del programa y lo hayamos descargado e instalado, vamos a ejecutarlo. Bueno, una vez abierto el programa, recuerden conectar su dispositivo a la computadora con el cable USB. Y aquí en iCareFone tenemos que darle clic donde dice gestión. Nos vamos hasta gestión. Una vez aquí en gestión, en el apartado de gestión, nos vamos al lado izquierdo del programa. Y vamos a marcar la sección que dice contactos Esperamos a que carguen los contactos Y aquí van a aparecer todos los contactos acá en esta sección Luego vamos a marcar los contactos que queremos respaldar que En este caso yo voy a seleccionar todos Luego le damos a exportar Y luego seleccionamos a archivo B -card. sí Vamos a seleccionar una ruta para guardar los contactos Y luego le damos clic en guardar ya le podemos dar ok y ya podemos cerrar el programa de iCareFone. Bueno chicos, ya después de pasar los contactos a la computadora, lo que tenemos que hacer es acceder a la página de contacts.google.com, ok, con su cuenta de Gmail. Y luego acá lo que tenemos que hacer es simplemente darle donde dice importar, seleccionamos un archivo y vamos a escoger el archivo que nosotros hemos guardado con font que en este caso está en el escritorio, le damos a abrir y de esta manera nosotros le damos a importar para poder restaurar los contactos a nuestra cuenta en caso de no tenerlo o en caso de que falte alguno, simplemente esperamos a que finalice y ya aquí vamos a tener todos los contactos eh, una vez más en nuestra cuenta, espero que les haya gustado este video.